qué pasa así y estamos de vuelta con ion con, con con con ion no con con ion eso y bueno estamos que con guía lanzamos vamos a entrar un poquito más aquí me ha un tiempo que veo que está teniendo buena aceptación el tema de ion en el canal vamos a seguir un poquito con ion eh, a ver entonces dónde le veamos eh, yo digo eh, cuando de verdad de verdad de verdad de verdad. oye porque tengo una duda consumiendo subiendo qué guapo no Verdad, por qué brillo? ¡Uf! Uh, la apariencia por 200, es verdad. Quiero el evento de la apariencia por 200 o te pues, tengo tengo que tengo que darle caña a todos eh, ahí que tal para levearlo ¿Sabéis qué? Vamos vamos a aprovechar de que la apariencia está por 200. Vale. Y vamos a lo que sería hacer o sea, no, una mierda alta. Porque viene bien y porque me hace falta la BA, sinceramente. Y había muy buena experiencia. ¿Sabéis? Con el, con el rollo este de. La me entendéis. Cosa que van a quitar cuando hagan la 6.0. No sé si tengo algún amuleto de experiencia. Cosa que dudo, pero sería muy bueno. Tengo para el gathering. voy a tapar pues mira. ¿Por qué la gente de está haciendo armas? En serio, explicame. ¿Por qué la gente hace armas? ¿Por qué la gente hacia al Mastron Hall? Estoy un poco desconcertado Encima de atrás Bueno, ya me aplicará ahí Pero vamos, que estoy un poco, yo digo, estoy un poquito desconcertado Otro que no ¿Por qué eso no hay eso? Vamos entonces haciendo el taquimisión en nada, ¿vale? Ya sabéis, esto ya lo he hecho muchas veces, aunque bueno... Mmm... No. No como lo hago. Porque no quiero aburrir con el taquimisión. que ya tengo a trabudo de verlo. Vamos a ver que como mato esto, tengo aquí una, una daily misión. Mientras esto. Así que... Bueno. Aunque aquí arriba tengo misiones. ¿eh? Es que si pregunto por qué la gente hace arma me van a decir Pero tío, no está en la onda La verdad que no sé, porque la gente está haciendo arma en Stronghold Ah, esto es lo del tema de la región. Instant Dungeon, vale, esto igual Eh, Groove ni mate de la, la, la región ya no lo hace nadie, parece A ver si hay otra arma, yo no lo sé Yo tengo aquí el, el panel, Instancia Info Claro que es un arma, ese sí, tonto. Claro que sí. Creo que era esta, no, no esta. Alma Fal. Qué tonto que soy. Alma Fal. No me acuerdo del del, del alma Fal. Alma Fal. Bueno, como no hay nadie haciendo alma fal, pues no voy a. Nada. Creo que había para uno, que es este. Inclusive spy Pero vamos, que no sé cómo... Nada, vamos a ir a lo que vamos No sé por qué brillo Será por lo, por lo de la experiencia esta, Por el buff este de experiencia Pero no sé Mola el brillo que tengo tan... Tan cookie, ¿no? Tan chache Mola Tengo que matar a los... Daily, son los daily esto que tengo de... ¿En serio? Tengo que matar a los Busquiper Urgano. Ahí, mira Estos son. A ver. Y me dan esto que es para otra cosa. Bueno, pues entonces es facilísimo. Porque eso me no va a matar a la mierda esta. Los Buskeeper Urgano. Y creo que esto picaba. Y aquí seguramente puedo encontrarme algún control asmito que me quiera hacer la vida imposible Vale, tengo que habituarme a la skill que hace mucho que no... Tengo que habituarme a la skill que hace mucho que no la manejo Ataca no, Con los que atacan ¿no? esto y ahora para curarme de mana tenía esta y esta he entrado No, tío, nada, nada, nada. Mientras miraré... ...para arma. Ahí, Ahí está. Ahí. ¿Estás para allá? Coño Bueno, ¿están adentro ya? Bueno, ya está ¡Como pollito! ¡No sube la madre que te parió! Uf, así ya que no haz que no, tela, eh Ahora pues, cuando acabe esto Voy a dejar a Ion abierto Porque me habéis dicho que merece vale la pena dejar El bicho, el, bueno, el bicho, el personaje de F.K. Por el actual evento Así que voy a hacerlo y vamos a probar A ver qué tal, vale Perros Ma che mi confundo, non, non, non te confunda. Confunda Killer con esas skills. Tómame alguna mierda. Me tengo un para la par pa pa pa ventana, así que me lo tomo. ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Perro, cúrate! Dios mío, es ¿verdad, eh? Ahora se dispollar. ¿Qué hace que me, que me duerme o qué? Es me duerme. Es como. Es como si me. si me. si me durmiera. Es como si me durmiera. Dale ahí, porquería, hombre Le dais pulmonía en la boca Que se muera Pulmonía y que se muera ahí así ah, en esto, ¿no? Okay. Vamos. Vamos. ¡Uf! yo creo que si no me acuráis... Joder, joder, esto no silencio. Si sí, va a mí, porque me ataca a mí. Vamos a dar silencio, venga. Ahora quito menos de más Que tengo menos casteo, pero bueno Y tú, cabrón, con las pollas Echando la mierda de la que nos he echa Cabrón, no sufre ahí queda un toque, tío, que le queda un puto toque, eso mierda. Da igual. ¿Por qué, sale? Porque no lo hemos matado. Y pues sale otra vez porque no lo hemos matado. No me joda se meto en la mierda posible otra cosa no, no hay ¡Vamos! caballo caballero negro Vamos, esta es a, saber, a saber que qué es un nombre No, hombre sorry Encima, encima, encima, un clérigo y hemos muerto. Pues fuera con el clérigo. A ver, si que polla pasa con el... Es que tenemos... Estamos, estamos un clérigo y no es una mierda. Pues mismo no veo yo que me esté haciendo algo, no sé. mismo yo que estoy un poquito, un poquito loco. ¡Oh, otra vez la mierda esa, ya! Venga, otra vez la mierda esa. Me quedo con la otra, De esa cabrón ah, me la ha cortado ale y démela la oh, tía uff pues... ya paso Ahí. family Coffer. Vale, a que falta la llave, eso es obvio Se ha aquí, aquí por coger Anda afuera Bueno, por lo menos subió de level A level 69 Que era mono Me diré Una putada, tío, joder. Es que. Eso. ¿Qué he pillado entonces? He pillado esto: un alma armor Box. Que eh, un Chao Tunic. Que es peor que lo que tengo. peor, pero bueno, siempre se puede romper. Es más feo que un tiro mierda. Bueno, bueno, se puede romper. Oh, encima hay, hay, hay admito, N. ¿eh? Encima hay admito, hay admito, hay admito. Me va a reventar, ¿sabéis? Pero bueno. Tú dirás. Tú dirás que se me ha reventado. Eh, eh, eh, eh, ¿Dónde tengo? ¿Dónde estoy bindeado? Resolution Point. No que mismo, ya está. Tú dirás que se me ha reventado, pero sss, de lo lindo, eh. Bueno, yo que Se puede vender su binde a Malievo. Que va a caer la mierda. ¿Esta ¿eh? no es Magri-War. Todo esto para romperlo. Y esto, chao Dimension, no son un emballet. Vale. Esto. Vale. Por ahí. Eso es por ahí. Bien. Esto casilla Vale. Esto. Vale. Voy a curarme con una porquería de data mismo. Y mil. Que vende. Vamos a eso, ¿vale? Para ver un poquito. ¿Qué os parece? Vamos. Aunque se alargue un poquito más el play. Pero bueno, lo que importa es lo que importa. Oh, aquí tengo que para entrar claro De Como es la distancia, pues. Creo que es toda la distancia. Explica odio. Sí. Creeper AdMarket. Uf. Me ha dado un subido. Tengo 7 puntos 7 puntos 7 puntos 7 puntos 7 puntos puntos Que voy a darme En alguna skill En esa Al máximo Ya la hora que tengo es ¿eh? Esta Que es un buff Y esto para mejorarme La nueva skill nada voy a tengo esa mejorada para que la quiero mejorar para esta sí, me, me pica más en el oído wheels transformation no. tampoco que dejó una transformación en gilipollas No, gente, no sé por qué está haciendo Además ha cada por tres, la verdad Y eso, ¿vale? Para ver un poquito más Y así lo vemos todo Era, era, era et. Vamos a hacer un poquito, ¿vale? No estaba, va, se hace en 10, se hace Lo hacemos Pillamos buena experiencia Igual es Paraguay Este... Joder. Ah. Si me atacan, sabéis Si me, me atacan los tíos perros A se van a matar adentro. Percaña, caña, dale caña No sé cómo se ha activado eso Para mí que es una cosa que, es que se activa automáticamente El fuego la cool sensación tú sientes una sensación fría y es porque viene el lechero ah, viene por el gordaco ese que dice de que a ventar de caca pero ¿ah? Vale, se ve que el fuego sigue atido, pero no se ve. Eh, fuego. Valirio invisible. Epa. Eh, fuego Valirio invisible. A dar energía y se aprende Una energía No cura eh, Eso que viene algo gordo Y ahí llegó el bigote y... Oye, tan grande era Tan gra grande era el tío, en serio O este es otro tipo de bicho final Gané el, el, el gordacuete Uh, ahora me deja tontado. Jude, mi macho, esto vaya demasiado entonces ya esto ya gordura máxima. Me pica al pie, entre la oreja, ahora al pie Cago en la mato, he hecho mierda, ¿eh? ¡Dios! ¡Aquí lo gusano, me van a morder! Buenos días, cabrón. te va a caer ya. Abre, grado ese. Mierda, pero me han dado, ¿no? Evidencia. Tengo para abrir esto. Me acuerdo ya, la verdad. O sea, que no. Oye, mira que allá afuera ha matado. Ha habido mucha muerte afuera, eh. Afuera ha mucha muerte. Y la curva ha sido tuya. No te vergüenza, o me tengo caliado. Cago malo, los cojones. ¡Vamos para afuera! Bueno, peña, vamos a acabar ya el vídeo, ¿vale? Yo me voy, voy a acabar el vídeo, pero voy a dejarlo aquí a FK Por el tema del evento mm, A ver si... eso. A ver si merece la pena No merece la pena eh, Yo qué sé A ver ¿Por qué deberían darme... Esto qué La mierda Deberían darme escamitas Del evento Escamitas del evento. Puedo hacer mientras intentar, mientras que estoy a FK, poner algo a la venta. Voy a ver qué tengo en el broker. Porque si tengo algo en el broker que puedo quitar y ponerlo mientras a la venta, pues mejor que mejor. Y está más a la vista. Creo que tengo algo aquí a la vista. Me coño, una polla. ¿Puedo Tengo esto. Voy a quitar el, el de más 7, que es más jugoso. Y lo voy a intentar vender. Y también, a ver, que tengo por aquí. Deje un warehouse house. Nice para intentar vender cualquier Merecilla que haya. Porque, por ejemplo, el buenos live eh... Lo puedo dejar ahí para que hay cosillas ya que no hace falta tampoco. Take care. Vamos a intentarlo, Vamos a dejarlo aquí afuera Vale, vendiendo Ahí Coger esto Vamos a vender Por 200 millones Porque no se puede vender por más Por más porque no No da ¿Qué más puedo vender por aquí? que yo vea que digo mira pues no vendo y da guay sí, puede ver, puede ver. qué que más que más es que la verdad es que no sé qué vender de aquí no lo que vender que intentar vender de aquí sinceramente malacura CMP eh, mpuna wheel no tengo nada disponible pero bueno eh, que... Belichea Vamos a plume está bueno, Vale Bueno me, me, me lo dejo vendiendo Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Un fuerte like Vale eh, Apoyar al canal Como siempre Pues con todo Un fuerte like con vuestro comentario Con todo lo que queréis aportar y si queréis que os salude en el próximo vídeo, ya sabéis, decírmelo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!